Puede tocar un milímetro de ti, como abrir el cielo en mitades iguales, o descubrir no ser con fin. Mi temor por tu herida fue real, pero suficiente lució mi deseo, la promesa de volar. Tu beso fue solo ese país que descubre todo lo que soy, tantas coordenadas con dolor. Fue lo que me trajo aquí, siempre contigo. Palabra de un lenguaje nuevo, fue tu labio sobre el mío. Besos que sin tocarte te amanecen. Unidos por un mismo sentimiento florecer. Como estrella que pasa y te abraza y te danza muy lento. Camina conmigo que te daré que soy. Ya lo ves, que todo lo que fue irreal ya con sabores que nunca conoces, te sorprende Sigo en pie, cuando solo puedo esperar Sé que nunca llevo el viento en contra Si tu abrazo me salva Tu beso fue solo ese país Que descubre todo lo que soy Tantas coordenadas con tu olor.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 ¿Quién soy? Te daré quién soy, quién soy, quién soy. Conmigo, como camina dice. conmigo, camina conmigo, pero meternos en lío, andar tranquilo conmigo, camina conmigo, camina conmigo, piano a piano a lontano. Sabe cómo es. Conmigo Oye. camina conmigo, camina conmigo, mira que en un quinto piso cualquiera rebala y cae Conmigo, Oye. camina conmigo, camina camina conmigo, el camino de la vida es la cor, pero sabe cómo es. Conmigo, camina conmigo, camina conmigo. En el invierno prometo, darte mi abrigo, darte mi abrigo conmigo. Aquí se va como es, aquí se va quién soy yo, mira conmigo, darte mi amor. Palabra de un lenguaje nuevo, fue tu labio sobre el mío. Besos que sin tocarte, te amanecen, unidos por un mismo sentimiento florecer. Ostrea que pasa y te abraza y te danza muy lento. Camina conmigo que te daré.